Chicos, recordad que tenéis aparte el sorteo de Cometa Team debajo en la descripción, solo vais a tener que cumplir unos sencillos requisitos, así que chavales, darle muchísima cañita. Y es que chicos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar diferentes cosas que han introducido por sorpresa dentro del juego y aparte vais a poder conseguirlas de manera gratuita con este vídeo. Y es que parece que nuevas skins han sido añadidas dentro de los archivos del juego o nuevas skins vais, que vais a estar viendo muy pronto dentro del juego de Fortnite de manera oficial, además muchas de ellas son una auténtica locura. Y es que parece ser que nos ha llegado muchísima nueva información desde que han metido dentro del juego la nueva actualización 11.40 Y es que en el vídeo anterior nombramos esa actualización y nombramos diferentes cosas que iban a estar apareciendo dentro de ella Efectivamente, acertamos en muchas cosas que dijimos en el vídeo os voy a poner además un fragmento ahora mismo para que veáis cómo se ve la skin de Ninja, la que habéis visto, que tan viral se hizo ayer, dentro del juego de Fortnite para que lo gocéis. Además chicos después de verlo de Ninja quiero comentaros que también dentro del juego han aparecido nuevos desafíos desde el día de ayer miércoles el cual os va a estar otorgando un nuevo estilo desbloqueable de la skin de Blandito. Son nuevos desafíos llamados Blandito versus Viscoso aparte de poder conseguir muchísima experiencia de manera gratuita. Una vez hayas hecho todos los desafíos también lógicamente como recompensa final a todos los que cumplan todos los desafíos nos van a estar otorgando la skin de blandito en color morado. Además también están disponibles si os vais hacia la derecha otros nuevos desafíos que también han sido añadidos dentro del juego llamados bola 8 versus bola blanca. Son desafíos que finalmente acabas consiguiendo lo mismo que en los anteriores, es decir, muchísima experiencia y además una skin de manera gratuita y además que es una skin bastante chula y muy visual. Creo que esta skin merece la pena. Y es que Fortnite de manera oficial ayer publicó dentro de sus redes sociales para que todo el mundo lo supiera. La Fortnite Icon Series. ¿Qué es la Fortnite Icon Series, Mr. Deneox? Son un tipo de colaboración que ha hecho Fortnite con algunos youtubers muy relevantes de la plataforma en YouTube y en Twitch con el juego de Fortnite y en relación al juego de Fortnite, lógicamente, de la comunidad hispanohablante, el que quizás más haya representado a la comunidad de Fortnite haya sido en cuanto a relación de visitas, importancia en la plataforma, ni más ni menos que Grefg, el Tito Grefg. Lógicamente, de la comunidad americana, el más más viral, el más conocido por toda la comunidad, sin duda alguna, es Ninja. Y después está Loser Fruit, que no sé quién es... Perdonadme, no me matéis, pero no sé quién es, entonces no puedo hablar de ello, o de ella Perdonadme, ¿vale chicos? Pero estos youtubers van a recibir una motherfucking skin dentro del juego de Fortnite exclusiva de ellos ¿Qué significa eso? Significa, lógicamente, que dentro del juego de Fortnite vais a estar viendo aparecer una skin exactamente tal y como es Ninja Ni más ni menos, y es que Ninja así la pidió Después está el Tito Greff, que os voy a poner un fragmento de su directo para que veáis directamente cuál va a ser la skin de Greff o cuál querría Greff que fuera su skin. ¡Vamos a verlo! 8 kills llevaba. Fijaros cómo estaba la mochila. Estaba casi completa, ¿de acuerdo? Entonces, a mí esto me flipaba, pero me jodía que solo estuviera disponible este cambio en unas mochilas que, sinceramente, son bastante feas. Me dices que está en... Eh, yo que sé En, en la mochila ga Galaxy Pues te digo, vale, pero no Solo están estas que son muy feas Yendo al grano Todas ellas con, eh, funcionan completamente diferente Por ejemplo Algunas de ellas cambian eh, Según el día y la noche Otras con las kills Otras eliminando zombies Estoy totalmente interesado En la forma que solo Una de ellas funciona The Signal Hub Realmente son dos Las que funcionan con el daño ¿De acuerdo? Pero esta es la primera La primera que salió Que, que sacaron Y además que puse Puse hasta el juego en inglés Me puse el juego en inglés Para que los nombres Estuvieran en inglés ¿Sabes? Y digo El... Este objeto increíble Cambia Con el daño Que le haces a otros oponentes No sé Cuánto daño necesita para estar completamente cargado Pero intenté en la temporada 7 En los vídeos de la temporada 7 Que además busqué exactamente en la temporada que era eh, Lo intenté el desafío Y era, era difícil para mí, o sea, era complicado Y aquí empieza lo bueno Sé que algunas skin reactivas en Fortnite Vale, sé que hay algunas skin reactivas en Fortnite pero no hay una skin que realmente cambie con el daño que haces a otros oponentes Y aquí ya me puse sentimental que esto es totalmente cierto Y es que los que me conozcáis desde hace tiempo Lo juro por mi vida entera que lo he explicado en miles de... Bueno, en miles, no, en decenas de vídeos y directos Desde el día que vi el primer objeto reactivo que salió He tenido la idea en mi cabeza Y creo que esta es la oportunidad perfecta bueno, lo estoy traduciendo de otra forma Pero básicamente pongo Sería para mí un honor introducir la primera skin en el juego Que cambia con el daño que haces a otros oponentes Vamos a empezar Mi skin tiene que lucir joven Pero al mismo tiempo desafiante Un cuerpo fuerte y una mirada desafiante Por ejemplo Y le pongo Posiblemente, maybe, quizás Esta es un poco pequeña Pero me gustan sus ojos Está diciendo jejejeje. Je, je, je. Esto, no sé, sea, a lo mejor leyéndolo el jefe de diseño, de diseño de Epic Games estaba diciendo en su cabeza, ¿pero a qué tipo de tonto del culo le estamos haciendo una skin? Pero yo estaba súper feliz. Entonces, pues, esta es una especie de, de, de Goku. No, creo que no es Goku. Creo que no es Kakaroto. Pero, pero, bueno, ya veis que se lo pasé como ejemplo de la, de la mirada. A mí la mirada me, me parecía muy guay, pero la skin sí que, verdad que es pequeñita. Molaría que fuera súper pequeña y fuera creciendo. Del rabo no le dije nada, ¿vale? Y le pone, pero... Hay un detalle importante Mi skin tiene que ser calva Sí, estoy loco Y le paso esta Le paso esta que parece Krillin. bueno, realmente es Goku calvo Porque Krillin no, no es tan alto, ¿vale? Y le paso esto, Yo me, es que de verdad me imagino A los diseñadores leyendo esto y diciendo Este chaval está completamente mal de la cabeza Y fuma piruletas Y para los que habéis aguantado durante todo El vídeo al completo, quiero deciros Que vamos a sortear un Motherfucking Pico Minty por Instagram Así que chavales, todos los que vengáis a seguirme A mi Instagram, estaréis automáticamente Participando Por el Pico Minty Quedan muy pocos y en febrero los Picos Minty dejan de poderse canjear, así que chavales queda en vuestras manos y es que aparte de las skins lógicamente también podremos conseguir mochilas, mochilas diferentes, hay alguna que otra recompensa seguro acaba cayendo. Ahora quiero que todo el mundo vaya corriendo a la sección de los comentarios a comentarme cuál de esas skins es vuestra favorita y cuál os molaría que el Tito Neox os regalase a vosotros en el caso de que las skins salgan en la tienda. Chicos os recuerdo que han activado una nueva opción dentro del juego de Fortnite y se llama Apoya a un Creador. Puedes poner el código Mister de Neox y así enviarás tu apoyo máximo a la Neox Army y así sabrá el Tito Neox que tú Perteneces a la familia. Así que, gente, to dicho todo esto, vamos con la skin de Gref. Y es que parece que el Tito Gref ya sabe cómo quiere su propia skin dentro del juego de Fortnite. Quiere que la skin sea calva. Así que, gente, dentro de poco en la tienda, lo más probable es que acabamos viendo cada noche una nueva skin del Fortnite Icons. Así que gente, no dudéis en comprarosla y no dudéis en enviarme captura siempre que pongáis el código MrDeneox en la tienda y compréis cualquier cosilla. Me podéis enviar vuestras capturas por Twitter y por Instagram, que los tenéis debajo en la descripción. Chicos, os dejo...